Vamos a aprender el tema Nada me faltará, grabado en vivo por Israel Houston y New Breed en lo que fue Jesús es el Centro, un disco sacado en el año 2013. La tonalidad está en re mayor y vamos a tener tres tempos para estudiar, para aquellos que se familiaricen con el metrónomo. Vamos a tener el tempo lento, aproximadamente la negra 90, el tempo moderado que sería el metrónomo en 120, o el tempo rápido, que es ya el tempo de la canción, que es 152. Lo que tenemos eh, aquí arriba son, en color rojo, las melodías o unísonos, y en color amarillo, los acordes. Recuerden que siempre los, colores, los acordes van a estar escritos sobre la melodía o sobre la letra. La introducción es una instrumental que va a aparecer al principio, al medio y al final. Empieza de la siguiente manera octavando cada una de esas notas que vemos escrita en rojo. La velocidad va a estar dictada por cada uno de ustedes. Recomiendo empezar lento e ir avanzando gradualmente hasta llegar al tempo original de la canción. Podríamos dividir en dos partes a la introducción. La primera es aquella que está eh, que tiene solo rojo, que es toda la banda tocando esas, esas notas. Y yo, en el caso del piano, coloco los dedos o la, de la mano de la siguiente manera. En la mano derecha comienzo con el índice y en la mano izquierda con el medio, para poder tener los dedos disponibles cuando, tengo que hace, cuando ascienda en la melodía, que estén los dedos ya listos para... Las notas respectivas comenzamos con el re, vamos con el mi y con el fa sostenido. Entonces, tenemos izquierda, medio, índice pulgar y en derecha, índice medio anular. Y con esto, vamos a jugar, ¿no? Y ya al la. Vamos a ir en el caso de la mano derecha con el pulgar y la mano izquierda con el eh, dedo chiquito. Esto lo vamos a repetir. Y ahora ya aparece la disociación entre las manos. La mano derecha va a estar haciendo los acordes y la mano izquierda... Va a continuar con esa melodía. En el caso de la mano derecha voy a hacer el acorde de Re con segunda. Como vemos tiene la tercera tachada, quiere decir que no tenemos que tocar la tercera del acorde. Recuerden, el Re mayor se conforma por tres notas, la triada, tónica, tercera y quinta. Y en este caso nos dice que tiene una segunda, entonces... Fíjense, tónica, segunda, tercera, cuarta, quinta Le agregamos la segunda y nos aclara entre paréntesis que tenemos que quitar la tercera Y nos quedaría el acorde de esa manera Ahora, por decisión propia y por comodidad, lo que voy a hacer yo es mover esta quinta a una octava más abajo Entonces me quedaría de la siguiente manera Bien, lo mismo voy a hacer con el do entonces me va a quedar cerquita el acorde Lo interesante es que yo tengo que hacer esto Mientras con la izquierda voy haciendo lo otro ¿no? Lo que está haciendo la banda desde el comienzo, el unísono El ritmo armónico de los acordes so van a ser cada cuatro tiempos Tengo que cambiar del de re con segunda sin tercera al do con segunda sin tercera ¿no? Entonces 1, dos, tres. practicar eso más lento. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 La mano izquierda, como dijimos, va a hacer la melodía y nos quedaría de la siguiente manera. 2 3 más y juntamos ahora las dos manos poquito más rápido. Y ahora al tempo en el cual es la canción. Vamos a pasar ahora al primer verso. En el primer verso lo que está en rojo nuevamente lo tiene que hacer toda la banda Entonces es de la siguiente manera 1, dos, tres y... Bien, vamos a hacer un poquito más lento llegamos a un Sol, fíjense que lo puse en amarillo porque ya ahí es el acorde de Sol. Luego del acorde de Sol pasamos al acorde de Mi menor con séptima y de ahí al acorde mayor con séptima mayor que yo le agrego la segunda aquí fíjense, tónica, segunda también puede ser otra vez mi menor Y después un acorde de sol, maj, 7. O sea, acorde mayor con séptima mayor El maj va a indicar que la séptima es mayor Si no tiene maj, es una séptima menor Fíjense que es sol La séptima O la octava es esta La séptima menor es esta La séptima mayor es esta Es la que más cerca está de la octava Fíjense Y agrega una novena, por lo cual la novena va a estar aquí o Puede estar aquí también Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera 1, 2, 3 y... Me llena tu gracia Me llena tu amor Me das tu Promesa, reposa, por mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo. Nada me falta. Bien. Este verso se va a volver a hacer en la segunda vuelta con una pequeña variación que ya veremos. Pasamos ahora a unir la introducción con el primer verso. Me tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre He sido bendecido En abundancia vivo yo Nada me faltará Y el coro ya es acompañamiento armónico directamente Re mayor Primera posición, o con inversión, si lo desean. La menor, con 7. Lo repite. La menor con 7. Después va un acorde de re con segunda, con bajo en fa sostenido. Vuelve al acorde de la menor. Se va un acorde de re con novena. acorde sol max 7 mi menor 7 y un sol Max 7 con bajo en, en la que yo haría el sol Max 7 con, con, con la séptima más arriba para que no resulte tan chocante con con el acorde de la ¿no? que la séptima quede acá arriba del sol entonces esto vamos a hacerlo lento y quedaría así un dos tres y oh, oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, oh, oh anhelo tu poder, yo. Rey. Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios Nada me faltará Bien, vamos a hacerlo ahora un poquito más rápido Un, dos, tres Y Oh, oh, oh. yo vivo en tu abundancia, rey oh, Anhelo tu poder llover. Oh, oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Aquí. Lo que sigue es el segundo verso, o sea tiene la misma letra, la misma armonía que el primer verso Solo que hay un agregado de repetición de final de, eh, del primer verso Esto lo vamos a entender mejor en la, siguiente, en la siguiente gráfica Fíjense que repite lo mismo ¿no? Me llena tu gracia, me llena tu amor das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre, he sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará. Hasta ahí es igual. Lo que agrega es una repetición del nada me faltará, pero ya en otra con otra con otra armonía. Es re con bajo en do. Nada me faltará. Entonces repasemos el final. Nos queda. He sido bendecido. En abundancia vivo yo. Nada me faltará. Nada me faltará. Bien. Ese último nada más faltará Va a durar un poquito más ¿No? Vamos a tener en ese último nada me faltará Tres compases de cuatro tiempos cada uno Entonces nos quedaría de la siguiente manera He sido bendecido En abundancia vivo yo Nada me faltará Nada, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres y... Oh, oh, entra el coro. Ya el segundo coro, le puse segundo coro también como recién le puse segundo verso. La letra es la misma, pero en este caso la variación es en la armonía. No es en el material que se agrega, como recién vimos en el segundo verso sino es la, la rearmonización. Y en este caso aparecen ya otros acordes. Entonces tenemos, oh, oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia, rey, oh, oh, oh, oh, anhelo tu poder llover. Oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia rey, hoy tus milagros viviré, eres mi dios, nada me faltará. Bien, fíjense que la variación es a partir de la frase de la segunda vuelta, ¿no? de yo vivo en tu abundancia rey. Ahí ya aparecen otros acordes. Bien, vamos a hacer esa parte bien lenta. ¿No? Venimos de, oh, oh, oh, oh, anhelo tu poder llover, oh, oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia, rey, hoy tus milagros viviré, Tú eres mi Dios, nada me faltará. Entonces tenemos el acorde, lo vamos a pensar de la siguiente manera, re, como dijimos con segunda, vamos a hacer así, bajo en fa, la menor, tenemos un acorde menor muy cerca del de acorde siguiente que vamos a hacer, que es el do eh, con séptima mayor, lo vamos a hacer ahí, porque eso tiene que ser muy rápido. Lo mismo el siguiente. Entonces podemos dejar el mismo armado. donde Los dos acordes son iguales. Fíjense en su estructura. Es un si, si menor séptima con La menor séptima. Y están a una distancia de un tono. Entonces podemos mantener la posición de la mano. Luego vamos a un Re con novena. Para ir a un, un sol con séptima Y aquí aparece este acorde muy interesante Que es el, el Si séptima Y entre paréntesis apare, a, aparece La novena y la quinta Pero la novena y la quinta Van a, van a estar aumentadas Por eso aparece con el numeral Que en realidad es el sostenido En música, como sabemos Entonces esto va a hacer que la novena Fíjense, de, del si Sería el Do sostenido, pero si, si me lo pido aumentado, voy a tener que hacer el Re Ahora, el acorde de Si7 tiene una tercera que es mayor Entonces, si yo toco las dos en el mismo registro, esto va a resultar muy chocante al oído Por lo cual hay que tratar de redistribuir esa, esa nota Vamos a colocar la tónica en la mano izquierda Nos pide la séptima, la vamos a colocar aquí, muy cerca nos pide Sabemos que es eh, Mayor Entonces vamos a tocar La, la, la tercera mayor del, del c 7 Vamos a tocar la quinta Aumentada Recuerden que la quinta justa está aquí 1, 2, 3, 4, 5 La quinta aumentada Va a ser esta Bien Entonces volvemos Tónica, séptima Tercera mayor Quinta aumentada Y aquí Recién vamos a colocar la novena aumentada Perdón Aquí Fíjense que va a estar lejísimo Lejísimo de, eh, o de la tónica Y también de la tercera Por lo cual no va a resultar ya tan chocante Suena muy lindo La verdad Y este va a ser un acorde dominante del mi menor Y pasa muy rápido, fíjense Eres mi Dios es mi Dios Este acorde, practiquenlo Jueguen Ir de, por ejemplo El acorde anterior, que es un Sol 7 Y caer armados ahí ¿Por qué? Porque son acordes Que en mi caso me pasa No, no toco mucho Entonces está bueno practicarlos eh, Ustedes después pueden Buscar la variación que les guste Capaz que ustedes quieren tocar la séptima Más arriba y bajar la novena y tocar la tercera a, a, acá, y, y de acuerdo a lo que ustedes vayan escuchando, pueden ir proponiéndose cambios. Eh, en mi caso me gustó, gustó como sonaba de esta manera, entonces los dejé así. Nuevamente hagamos entonces desde el coro ya esta, esta parte, con metrónomo, otra vez, lento. Un, dos, tres, y... Yo vivo en tu abundancia re. Anhelo tu poder llover. Yo, yo vi buen abundancia re. Hoy tus milagros vivir mi Dios, nada me faltará. Un poquito más rápido, un, dos, tres y... Oh, oh, oh, yo vivo en tu abundancia, rey. Oh, oh, oh, anhelo tu poder llover. Yo vivo en tu abundancia, rey. Hoy tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Bien, y aquí vamos a lo que se llama instrumental previo al puente que va a haber en la, en la, en la canción. Este instrumental es diferente y lo que hace es anticipar la melodía de, de la canción. Eh, ahora sí, en la guitarra. Entonces, venimos de. Eh, eres mi Dios, nada me faltará. La mano derecha se va a encargar hacia el dibujito. Y el dibujo es de la siguiente manera: 1, 2, 3 y. puedo tocar el mi o puedo, puedo dejarlo sin tocar, porque es parte ya ese mi de la, de la. del texto que entra, ¿no? Por ti, por ti. He sido bendecido del puente, ¿no? Entonces me quedaría un, dos, tres y. Aquí es al revés que en la introducción. Aquí ya la mano derecha está haciendo la melodía. Vieron que en la introducción dejábamos que la mano izquierda haga la melodía y la mano derecha el acorde. Bueno, aquí la mano derecha tiene que hacer la melodía y la mano izquierda va a intentar hacer el acorde. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Un sol más 7. yo en este caso lo voy a componer, fíjense, con mano izquierda y mano derecha. Pero ustedes, si quieren, pueden dejar directamente la mano izquierda, marcando así. ¿No? Con eh, solamente la novena, supongamos. Tónica, quinta y novena. Bien. Y con la mano derecha tocan. ¿Vieron? Entonces Sol más 9 a Re más 9 Entonces En el, el Sol más 9 Marco la novena Pero ya en el Re más 9 Yo la novena no la toco Directamente marco la séptima Que esta, esta, forma parte del acorde también Entonces nos quedaría 1, 2, 3, y... Lo mismo, la con segunda, aquí. Si menor con séptima. Y aquí aparece un acorde que es fa sostenido con bajo en la sostenido. Pero es un acorde... De paso Y lo hago de la siguiente manera Fíjense Fa sostenido Digamos del acorde Lo marco aquí Arriba Y en el bajo Con el menique Voy a marcar El la sostenido que me pide Y Yo voy a tener La mano derecha disponible Para tocar Seguir con la melodía no Fíjense que aquí marqué la fundamental y la quinta, ¿no? entonces me quedaría, y enseguida me voy al re con bajo en la para ir. sal la con segunda entonces nos vamos una vez más lo hacemos completo 1 2 3 y Y así vamos aumentando la velocidad. 1, 2, 3 y. Y esto nos va a llevar al puente. El puente tiene el mismo acorde, mach siete, más 7. Más 9. La misma progresión con segunda y aquí el Mi menor con 7 pero el acorde de paso lo cambia por un La con bajo en Do sostenido si, do. y pone un Re para ir al Max 7 otra vez Bien, esto lo va a hacer cuatro veces, porque el puente se hace cinco veces. Pero vamos a ver que la quinta vez es diferente. Probemos este puente completo, que nos quedaría de la siguiente manera. Y aquí ya, fíjense que la mano derecha puede estar libre. Ya dejó de hacer, deja de hacer la, el dibujo de la melodía. Y pasa a ayudar a hacer los acordes. Entonces podemos ya desplegar más esas, son, esas notas del acorde. No, y ahí ya juegan ustedes. Un, dos, tres. Por ti, por ti. He sido bendecido. Por ti, por ti. Yo vivo en tu abundancia, rey. Por Bendecido, bendecido Por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia, rey Bien, esto se repite cuatro veces Ya la quinta vez Va a comenzar Por ti, por ti Igual He sido bendecido Guarda aquí Que ya armoniza de otra manera He sido bendecido La con bajo en Si sí. Re con bajo en La Entonces me queda Por ti ¿No? Ta. La con bajo en Si sí. Re con bajo en La Re con segunda recuerden el acorde que hicimos al principio de otra vez al sol entonces me quedaría 1 2 tres por ti por ti he sido bendecido por ti por ti yo Abundancia, rey. Yo vivo en tu abundancia, rey. Yo vivo en tu abundancia, rey. Fíjense que en esta última vuelta del puente, la número 5, repite tres veces: Yo vivo en tu abundancia, rey. Y hace un dibujo con todos los instrumentos, también al unísono: <tose> Do, si, do, mi, sol, fa, sol. Practíquenlo lento. ¿No? Hasta poder tenerlo. Entonces les quedaría un 2 3 y un 2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 Yo vivo en tu abundancia re. Oh, oh, oh. yo vivo en tu abundancia re. Oh, oh, oh, anhelo tu poder. Aquí fíjense que la rearmonización es la misma que el anterior coro, ¿no? que el coro 2. Así que practíquenlo y ya les va a salir. Entonces les quedaría. Lo voy a hacer a tiempo primo, el tiempo de la obra. 1, 2, 3. Por ti, por ti. He sido bendecido. Por ti, por ti. Yo vivo en tu abu. Abundancia, rey, yo vivo en tu abundancia, rey, yo vivo en tu abundancia, rey. Oh, oh, oh, oh. yo vivo en tu. Rey. Hoy tus milagros viviré Eres mi Dios Nada Aquí el acorde este es diferente Porque ya para darle un cierre a la canción Entonces eh, no puede ser el mismo que el anterior Nada me faltará Aquí lo que va a hacer es un Re6 Recuerden 1, 2, 3, 4, 5, la quinta, 6, la sexta, aquí. Con bajo en do. Nada me faltará. Nos quedaría así. Yo vivo en tu. Abundancia. Nada me faltará. Y aquí, en el instrumental final, ya utiliza, ahora sí, el mismo material de la introducción, pero con una eliminación del cuarto tiempo, del segundo compás de la frase musical. Esto suena raro o suena difícil, pero es mucho más sencillo de tocar que de explicar. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos la, la, la instrumental de la introducción que era... Aquí lo que va a hacer Israel Houston es eh, eliminar... El cuarto tiempo es segundo compás. Entonces, va a eliminar una nota también. Y nos va a quedar, si contamos, así. Cuatro, tres, cuatro, tres. Yo voy a tocarlo y voy a colocar un conteo encima para que lo puedan practicar. Nos quedaría así. Escriban en los comentarios qué canción les gustaría que aprendamos juntos y vemos si la hacemos la próxima. Un saludo.